Te invitamos a descubrir el apasionante mundo de la astronomía de la mano de un destacado académico de la Universidad de Chile, el profesor José Maza. Inscripciones abiertas para toda la comunidad, docentes, estudiantes y público en general en nuestra página www.eduabierta.uchile.cl El curso inicia el 3 de diciembre. Te esperamos.